Minutos de la mañana, amigas, amigos. Vamos a continuar y a cerrar este informativo con un tema que eh, en su momento generó muchísima polémica, sorpresa, interés para, para entender por qué la prefectura de Pichincha eh, cubrió un icono, un monumento tan importante como la mitad del mundo. Este, este monumento que es eh, parte de la identidad, digamos, del Ecuador y a propósito de un evento deportivo se cubrieron con telas. Eh, y que, insisto, no ha habido mucha información a juicio de la investigación que se ha realizado por parte de nuestro invitado, Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por atendernos, Leonardo. Cuéntenos cuál ha sido, después de que ocurrió esto, ustedes solicitaron información sobre eh, qué tipo de cosas y cuál fue la, la, la respuesta de la Prefectura. Bienvenido, buenos días. Andrés, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar por a eh, entender por qué hacer una investigación al respecto. Es decir, puede que sea un gasto elevado, puede que sea un gasto minúsculo. Realmente no lo sabemos. A la respuesta de cuánto se gastó en las lonas que pusieron en la mitad del mundo en el monumento, eh, no tengo una respuesta, dado que hasta la fecha no existe una respuesta puntual, una respuesta precisa por parte de la prefectura o de su empresa, eh, la empresa mitad del mundo. Sin embargo, la razón por la que nosotros comenzamos a, a, a revisar esta información es que, primero, es el trabajo que nosotros como observatorio de gasto público realizamos, es decir, estar pendientes y vigilar. El, la, la, la correcta ejecución y del buen uso de los recursos públicos, de los sí. recursos que nos corresponden, que nos pertenecen a los ciudadanos. Estos recursos claro. no le pertenecen a la autoridad de turno, sino a nosotros, los ciudadanos. En ¿Es ese sentido... el del secreto? Es decir, ¿cómo es esto que la... ¿Es posible que una entidad pública no proporcione información sobre los gastos? Posible, lo estamos viendo. Lo que no es, es... Es, es ético ni legalmente prudente que una institución se niegue a entregar esa información. Lo que ha sucedido es que desde hace poco más de un mes, pues nosotros solicitamos la información después de, de, de, de, de, de, del escándalo que se armó por, mm. por esa fea pijama que le pusieron al monumento a la mitad del mundo durante un evento ciclístico internacional que, que, que ha cobrado renombre y mucho más después de la participación de... De, de nuestros ciclistas que además necesitan mucho de nuestro apoyo también. Eh, nosotros, como hicimos con las integraciones, presentamos las solicitudes de información a la prefectura de Pichincha que nos han indicado que ellos pagaron un auspicio de 30 mil dólares a la concentración deportiva de Pichincha para financiar eh, las actividades, para financiar la vuelta ciclística. Eh, a la par, nosotros solicitamos a la eh, concentración deportiva de, de Pichincha que nos indiquen eh, cuánto efectivamente les dio la prefectura. Había que contrastar la información y además solicitamos que nos indiquen qué otras entidades públicas, y gobernaciones, prefecturas, de y demás, les entregaron recursos. Ante eso, la concentración deportiva de, de Pichincha lamentablemente no ha entregado información, no se ha pronunciado, Pese a que se han hecho varias solicitudes de información, verbales, por escrito e insistencias. Y ellos tendrán que responder porque son recursos públicos y deben ellos eh, entregar esa información. A la par, la prefectura de Pichincha nos ha indicado que ellos no compraron esas lonas, sino que lo hizo la empresa mitad del mundo. O sea, la empresa mitad del mundo también eh, le hicimos la solicitud, pero... De, realmente no no no no hubo una respuesta entonces por parte de la concentración por parte de las empresas de la empresa mitad del mundo no ha habido una respuesta pero eso es, es increíble no porque estamos hablando de algo tan obvio hay una inversión allí y por lo tanto debería ser muy fácil que expliquen quién compró dónde compró quién instaló es decir todas esas esas preguntas ¿Alguna de ellas está re respondida con claridad, con certeza? ¿O todas tienen allí alguna cosa que todavía no, no está definida, no está clara? Es lo que quisiera saber, porque tengo las mismas dudas que tenía en un inicio. Al menos sabemos que la, que la, que la prefectura de Pichincha, a manera de auspicio, pagó 30 mil dólares de la concentración deportiva. Nadie cuestiona la inversión en favor del deporte. En favor, pero claro. a veces me pregunto un poco si es, que, si es que esa es la función de la prefectura. Pero aún así es, es, es, un, es un monto de dinero que se está invirtiendo y es visible en todo caso. Mm -hmm. Además me entregaron los documentos que certifican que efectivamente se trata de una, especie, de una especie. Lo que no se justifica y lo que molestó a la mayoría de personas es ver un logo impresionante de los logos de la prefectura cubriendo un monumento de reconocimiento internacional que nos representa como ecuatorianos representando más a la prefectura que a la provincia dentro de un evento internacional. Entonces, eso, eso fue lo realmente molesto. Entonces, nos queda la duda de si se está gastando bien el dinero y qué se están gastando. O sea, ¿cuál era la necesidad? La mitad del mundo tiene otras necesidades. Este, la vuelta ciclística, lo que hayan gastado, sea un dólar, sea 10 dólares, no es que es poca plata, es plata de los ecuatorianos. Y eso deberían poder, eh, de, deberían poder explicar sin problema. Es decir... El hecho de que la prefectura, y en esto debo insistir varias veces, el hecho de que, el, de que la empresa mitad del mundo tenga cierta independencia en sus labores no desliga a la prefectura de presentar sus informes. Y esto lo digo porque la prefectura se ha lavado las manos diciendo que preguntemos a la empresa pública y no puede ser el caso. Recordemos que existe un gerente, una directiva de una empresa que es nombrada por... La prefectura de Pichincha, la empresa pública en este caso, la empresa eh, mitad del mundo, le pertenece a la prefectura de Pichincha. Sí. Así como la empresa de agua potable le pertenece al municipio de Quito, uh, sí. así como la Mapa le pertenece al municipio de Durán. De la misma forma, acá sí. la empresa pública mitad del mundo es también responsabilidad de la prefecta. Así que esa respuesta de nosotros no sabemos nada, pregúntenle a ellos, no cabe acá. Ahora, ¿qué pasa en la empresa mitad del mundo? Entiendo que hay un apartado de transparencia en donde tiene que las personas tener acceso para esa información o que les proporciona la información que se solicita. ¿Cuál ha sido el argumento de la empresa mitad del mundo? Aquí hay, a ver, primero te cuento que el día de ayer eh, revisé, a ver, fue el 16, eh, ya en la tarde, al final del día que recibimos finalmente una respuesta, pero fue una, una respuesta muy poco satisfactorio es decir a la solicitud de información que le hicimos así se van un poco las fechas nos responden que, eh, que lamentablemente no me pueden la información en este momento porque la gente está en teletrabajo ya y eso le impide sí, yo, yo, yo, yo, yo tuve la misma la misma reacción es decir bueno ¿Cuál es la eh... relación Sí, que el personal de contratación pública en este momento está en teletrabajo y cuando, cuando, cuando todo se normalice, pues me entregará la información. O sea, la respuesta realmente no me satisface. Es decir, ¿y? O sea, claro. el teletrabajo las personas están trabajando normalmente, además de esa información que, que, que, que debería estar a la mano. no. Esos son procesos de contratación que están también de forma digitales, ¿no? Claro, eso le iba a decir, es tipo con un par de clics o tecleo de la máquina, debería obtener la información y proporcionarla, porque con la historia de que cuando esto se normalice, pues la idea sería entonces que nos olvidemos del asunto, o quién sabe cuánto tiempo, es decir, porque es, es impredecible. Pues, ¿Qué es eso de hasta cuando se, se estabilice la situación? Es que es increíble, ¿no? ¿Y ante eso qué? ¿Hay ¿Eh? uno se queda cruzado de brazos o tiene alguna alternativa? Eh, no nos quedemos de brazos debido a que, a ver, aquí no se trata de que esperen, no es porque no hay personal. Si una empresa no puede funcionar porque falta un funcionario, entonces la empresa no es eficiente. Y en ese sentido deben responder. Ahora, las solicitudes de información que nosotros presentamos, no lo hago eh, como periodista, como coordinador del, del Observatorio de Gasto Público. Esto eh, lo hago como ciudadano. Y todo ciudadano tiene el, el, el poder de poder, de, perdón la redundancia, eh, el, el poder de entregar una solicitud de información, de, de, de solicitar esta información, de tener acceso a esta información, porque estamos amparados por la ley orgánica de transparencia y acceso a la información. En ese sentido, tanto yo como cualquier persona puede hacer uso de esa ley y solicitar la información. Y la entidad pública. O incluso una entidad privada que usa fondos públicos están en la obligación de entregar esa información en un plazo determinado por la ley. Son 10 días con 5 extras en caso de, de, de, de necesitarlo. Sin embargo, si es que eso no se entrega, pueden haber consecuencias posteriores. Ahora, lo que nosotros haremos es insistir en la información y además, dado que eh, ha habido un velo, un cierto velo de, de discrecionalidad en el tema, también solicitaremos que nos entreguen los estados financieros tanto de la empresa pública en Mitad del Mundo como de los ingresos públicos que ha percibido en los últimos años la concentración deportiva de Pichinche para de esa forma conocer, a ciencia cierta, en qué se está utilizando el dinero de los ecuatorianos, al menos en estas dos entidades. ¿Qué rol juega eh, Contraloría General del Estado? ¿Podrían solicitar una iniciativa de un informe o una auditoría especial sobre estos temas? Podría hacerlo. Podría iniciar una, una, una auditoría al respecto, la auditoría puede hacerlo porque, como lo he dicho, se trata de recursos públicos. Ahora, hay un tema que, que, que me llevó también la atención y es que no encontramos, por ejemplo, el costo de, de, de estas lonas, pero sí encontramos que no es la primera vez, por ejemplo. O sea, se ha hecho, alguna vez se hizo como un homenaje para eh, un equipo de fútbol eh, local, entonces... Eh, se pusieron las banderas del equipo en manera de homenaje lo que, lo que causó molestia en este momento fue que se cubrió por completo, por eso digo se empijamó por completo el monumento entero en su totalidad y sus cuatro monolitos para que salga en un, en un evento internacional, eh, quizás demostrando eh, más de un interés de, de destacar la imagen de la institución más allá de la, de la imagen de la, de la provincia pero encontramos un contrato realizado por la empresa eh, mitad del mundo, por son 245 mil, un poco más, casi 250 mil dólares. Es, es un contrato de, para una agencia de comunicación en donde existen varios rubros, pero existen demasiados rubros. Es decir, hay un contrato por casi un cuarto de millón de dólares en donde no solamente hay eh, temas de de la elaboración de videos institucionales, de, de, de organización de eventos. hay ahí, ahí mismo, en ese contrato, por ejemplo, eh, la atención de logística para un evento deportivo no indica si es de ciclismo, indica un evento deportivo eh, para el pago de desayunos, de almuerzos, de camerinos, de, de tarimas, de las pantallas LED, de sonido, eh, de... de de grupos de artistas, eh, de artistas invitados, además hay otro rubro por pago de uniformes, que tampoco es que es, es tan elevado, son pues, 500 dólares de pago de uniformes, ahí sí dice para ciclismo uh -huh. y en ese mismo contrato hay eh, tres ítems, tres componentes de pagos a publicidad radial eh, en radios FM, radios comunitarias con cobertura en pichincha. Entonces, es un contrato que tiene eh, muchísimos componentes, como, como lo ves, temas de organización de eventos, temas de pauta en radios, temas de, de, de, de, de comida, temas de uniformes para ciclismo. Es decir, es un contrato de 150 mil horas que tiene demasiados componentes ahí mismo, ¿no? Entonces, no se especifica que sea para la vuelta ciclística, sin embargo, eh, como parte del informe lo hemos publicado porque nos llamó la atención y, y hemos puesto que, por ejemplo, estén los uniformes para, para los ciclistas y cosas por el estilo, porque son dineros públicos, insisto. Claro, y más allá, bueno, está bien por un lado el, el apoyo al deporte, pero me pregunto si en términos de criterios de prioridad, ¿es eso lo que debe hacer la prefectura? ¿O por qué se invierte en eso y no en otra cosa? Es decir, el criterio eso de, de, de, de dónde invierto esos recursos que es de los, de los ecuatorianos o pichinchanos, eh, tiene que rendir cuentas, pues, ¿no? Pues sí, es decir, existen estrategias institucionales que podrían justificar esta inversión. Es decir, si es, eh, si es como parte de una estrategia de difusión de, de, de alguna campaña de la institución, y esto no me refiero solo a la prefectura, sino en general, por ejemplo, si es que sí. es que para parte de la estrategia de la institución es eh, estar presentes en un evento deportivo o de otra clase, eh, como parte de, de, de la difusión de una campaña, pues podría de alguna forma justificarse. Pero para eso, primero debe diseñarse una estrategia que esté perfectamente justificada con base en un estudio de necesidad. Comprende. No sé si existe eso, por ejemplo. No uh -huh. les conozco en el caso de la prefectura. Ahora, también enti entiendo, eh, hay un valor, monto de 50 mil dólares, un poco más, para siete meses de pauta en un medio de comunicación con frecuencia FM, con cobertura en pichincha. ¿Qué información tienes de este tema? A ver, dentro del, dentro del contrato de 250 mil dólares que firma la, la, la empresa, mitad del mundo, uh -huh. existen tres componentes que eh, destacaron, que fue el, el pago de como 50 mil dólares para, eh, para seis meses de, de pauta en radio, que específica debe ser... Radio con cobertura en Pichincha, eh, hay otro componente de cerca de alrededor de 20 mil dólares para radios comunitarias y otro que es un pago unitario de cerca de 5 mil dólares para una radio con cobertura en Pichincha. Este nos llamó la atención en esto porque, bueno, hace poco saltó, eh, saltó también un nuevo cuestionamiento a la prefectura por haber entregado un contrato de medio millón de dólares en favor de, de, de la radio que es de la radio de la prefectura. Entonces, la prefectura. Sí. Eh, es, está, está en debate todavía si es que la misma institución debería financiar las actividades de su propia empresa para ponerlo sí. en buen criollo. Y yo me pongo una tienda de hamburguesas y yo me como las mismas hamburguesas. Sí. Eh, entonces... Eh, acá vemos que eh, existió por parte de la prefectura un financiamiento a una radio que le pertenece, eh, eh, lo que nos da a entender que quizás eh, la radio no es autosuficiente, ah, lo, lo revisaremos en los próximos días también, y eh, se supo recientemente que se subió incluso el presupuesto de la prefectura del presupuesto que la prefectura le entrega todos los años a, a, la, a la radio Pichincha. En ese sentido, pues, sí nos llamó la atención que existan estos tres componentes y que sean tan específicos en el sentido de que indican que deben ser radios con cobertura FM en pichincha. Obviamente no dice que sea para radio pichincha, pero parece demasiado obvio. Y ahí me gustaría saber si la, estrategia, si la estrategia de comunicación de la, de la, de la empresa vital del mundo eh, debería enfocarse en Pichincha es decir, es un monumento internacional yo no sé si es que tienen una estrategia un estudio de necesidad en el que indique que la mejor forma de difusión de sus actividades como complejo turístico es la radio con cobertura en Pichincha, en cobertura FM o radios comunitarias con cobertura en Pichincha eso eh, eso, eso sería importante eh, conocerlo más ahora yo no sé si tiene más cobertura la radio o las redes sociales, por ejemplo. Claro, claro, claro. claro. Son elementos que hay que considerar. Leonardo, el claro, tiempo sí, se, nos, se nos ha acabado. Quiero agradecerte por haber participado. Por cierto, eh, decir como colorario también que entiendo no es una... Eh, gestión con dedicatoria, es decir, ustedes realizan este trabajo en, en la función pública para poder eh, determinar justamente ese tipo de inversiones. Pero la verdad es que la prefectura hace méritos en cuanto a poca transparencia para informar sobre estos temas, porque no es el primero. Desde el primer día de su posesión, la prefecta eh, Pavón... Eh, tuvo ya un gesto de, de poca claridad sobre su posesión. Esa ceremonia pomposa, la recordamos, que no ofreció mayores informaciones sobre eh, esos rubros que se emplearon y se gastaron en la ceremonia eh, insisto, con posa de posesión de la prefecta Pavón. Así por el estilo, esa ha sido la norma de, esta, de esa prefectura y por lo tanto es importante tener mayor claridad sobre estos tópicos. Gracias, Leonardo, por habernos acompañado. Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Que tengas buen día.